Bueno, hola a todos, todos los que se están empezando a conectar, yo soy Nicolás Duque de, de YouTube Project y eh, estoy en compañía de Diogo, representante para Latinoamérica de International House, que hoy nos va a estar contando un poco de los diferentes cursos que tiene la escuela, las diferentes opciones a las cuales un estudiante internacional pues puede aplicar en Australia. Entonces, Diogo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Uh, estoy muy bien. Estoy hablando de, desde Brasil. Y cuando Perfecto, quier, Cuando quieras podemos empezar. Sí, sí es, es, si es, quieres. Es, ¿Es posible compartir mi, mi... Sí, claro. Sí, acá. De claro, si quieres, bueno, les, les voy explicando a las personas. La idea es que diogo nos va a estar explicando un poco de, de, de los cursos. Aproximadamente vamos a tener... Unos 15, 20 minutos para estar hablando puntualmente de las diferencias eh, de los programas académicos. Y al final, las personas que tengan dudas o preguntas pueden hacerlas. Y al final, pues, Diogo ya nos va a estar ayudando a resolverlas. ¿Listo? Entonces, Diogo, si quieres, eh, empecemos de una vez. Dale. ¿Se puede ver mi...? mi, mi... Sí. Ahí la Muy bien. Ok. Entonces, vamos a empezar hablando de, de los programas que, que nosotros ofrecemos en... en... En nuestras escuelas en Australia, de International House, uh, creo que he hablado uh, en la charla anterior uh, de la escuela, pero que uh, podemos hablar un poquito más acá. Uh, International House, para que no sabes, es una organización mundial de escuelas International House. Uh, hoy es como más de 160 escuelas de más de 60 países en todo el mundo. ¿sí? Uh, las escuelas es como son como franquicias, sí. Eh, hoy uh, nosotros tenemos como seis escuelas en Australia, entonces tenemos dos escuelas en Sydney, una en Melbourne, uh, una en extremo norte de Australia, que es uh, Darwin, y entonces tenemos también uh, una escuela en Gold Coast y Byron Bay, sí. Uh, acá hablamos un poquito de los programas que ofrecemos en en en, en estas escuelas, ¿sí? Entonces empezamos por los programas de inglés para aprender lenguas, ¿sí? Entonces acá tenemos una diversidad de programas para lo aprendizado de inglés. Entonces empezamos como, uh, con General English, o eh, cual tenemos seis diferentes niveles uh, a los estudiantes, desde más básico a más avanzado, ¿sí? Y las, las clases empiezan todos los lunes, ¿sí? Uh, también tenemos uh, el programa que llamamos de Speaking Pronunciation que es un programa enfocado solamente en pronunciación de conversación entonces son divididos en tres diferentes niveles y los, y lo más, más, la más baja es uh, intermedio uh, tenemos también uh, IELTS Preparation y e con dos niveles, lo más bajo es Upper Intermedio y los programas Cambridge, que son como un, una, un plus en nuestras escuelas porque nosotros somos un test center autorizado de, lo que, de, de los exámenes Cambridge, ¿cierto? En las escuelas de Sydney City y Bondi. Uh, acá ofrecemos los programas PET, FCE, CAE y CPE. Entonces, PET, eh, los nivel... Para entrar, el nivel mínimo para entrar es para intermedio, FCI es como upper intermedio y CAI CPI es uh, avanzado. ¿sí? Uh, son programas de 4 a 12 semanas eh, que empiezan todos los meses. ¿Bien? ¿sí? Uh, hablamos un poquito acá de este, uh, una cosa muy importante: todos los programas que, hab uh, que, que, que hablamos ahora. Uh, en nuestras escuelas lo custa el mismo precio. Entonces, por esto, nosotros permitimos la flexibilidad de cambiar entre estos. ¿Cierto? Entonces, puede empezar con general English y a partir del momento que se uh, atinge un nivel mínimo de inglés para cambiar para el otro programa, es permitido. Uh, de la misma manera, es posible Uh, cambiar entre los campos y también entre los turnos mañana noche, noche mañana uh, creo que es muy importante esta flexibilidad flexibilización para nosotros los estudiantes uh, uh, compartiendo de, de toda uh, o que, o que podemos, de toda la diversidad que podemos ofrecer, cierto uh, estos programas de lenguas nosotros ofrecemos en tres diferentes Uh, maneras. Tenemos los intensivos, que es de 25 horas, 23 horas por semana, perdón. Uh, Semi-intensivo, 20 horas uh, por semana. Y part-time, con 4, 12 decir, 16 horas por semana. La gran mayoría de los estudiantes latinoamericanos uh, uh, van a estudiar con 20 horas por semana. ¿sí? Uh, entonces, acá nuestro timetable es. Un programa semi-intensivo de 20 horas por semana. Uh, Terán uh, clases de lunes a viernes. Ese uh, escogiere es, es por uh, los programas de la mañana de las 8 de la mañana a las es cuarto uh, Este 15 minutos acá es como un break, ¿cierto? Uh, la opción de, de la noche es de las 5 de la tarde a las 9 cuarto Bien. Uh, eh, dando secuencia, acá tenemos también un timetable exclusivo para las escuelas de Gold Coast y Byron Bay que nosotros llamamos de Condense English. Entonces en nuestras escuelas se puede hacer las, a las 20 horas semanales en, en 8 horas que entonces son como uh, los dos primeros días de la semana, ocho horas por cada día. Y, y me fui yo como se, como se habla a, a Wednesday en español. <risa> uh, entonces, uh, entonces se hablan 20 horas en dos días y medio. Ocho, ocho y cuatro horas, cierto? Entonces tiene jueves y, y viernes totalmente libre para trabajar, para hacer lo que quieran. Bien. Uh, Dándose cuenta acá, uh, nosotros tenemos una variedad grande de, de, de, de, de programas. Tenemos lo o que llamamos de English Plus, que es una, una, una mezcla de inglés con un otro uh, programa. Entonces, acá tenemos English Plus uh, VET, que es, se puede hacer business or project, o gestión, uh, project management o social media marketing. ¿Sí? Estos son programas de 12 semanas. Uh, divididos en dos blocos de seis semanas cada. Uh, nosotros también tenemos English Plus DEMIPER, que es una mistura de inglés uh, más ALPER y tenemos inglés para uh, Health Professionals. Entonces, este es, una, es un programa este acá, English for Health Professionals es un, pro, un programa destinado a las personas que pretenden trabajar en la área de la salud o uh, ya trabajo en el área de la salud. Entonces este es un programa intensivo de 23 horas por semana, uh, donde uh, por la mañana, de lunes a viernes, uh, van a estudiar como inglés normal, uh, de, de lunes a viernes, y dos días de la semana, en uh, no el periodo de la tarde, una hora y media cada, con un foco total en un vocabulario, e, e expresiones, e, e, e, e, prácticas de, de, de esta área uh, de, de la salud. ¿Sí? Este es un programa que el mínimo nivel de inglés para hacerlo es intermedio y es como lo mínimo dos semanas eh, hasta 24 semanas de curso. Bien. Uh, tenemos programas de formación de profesores, entonces International House es también una referencia en todo el mundo, no solamente por enseñar inglés a los estudiantes o una lengua de los estudiantes, también uh, formamos profesores de inglés. Sí, entonces acá tenemos algunas opciones para este. Uh, y creo que lo más importante ahora es hablarmos de los programas VET, que son los programas vocacionales. Sí. Uh, Acá tenemos algunas opciones como uh, Marketing Communication, uh, Diploma, Social Media Marketing, Project Management, uh, Business y Leadership and Management. ¿Sí? Entonces, estos son programas de, que son divididos en tres diferentes uh, uh, certificaciones. Entonces, como certificado cuatro Diploma y Advanced Diploma cada uno de estos con duración de un año uh, que equivalen a seis términos como se puede acar un poquito más grande entonces como puedo ver acá son seis términos de ocho semanas cada término y de esas ocho semanas son como seis semanas estudiando y dos semanas de break si ¿Sí? entonces seis semanas de estudiando dos de break seis estudiando dos de break seis veces así son un año de, de certificación listo uh, estos son programas de 20 horas semanales pero que uh, los estudiantes tienen que ir a la escuela pero uno, un día un día de la semana de las 5 de la tarde a las 9 de la noche ¿sí? y las otras las otras uh, las otras 16 horas uh, los estudiantes tienen que practicar en una tarea en una plataforma online Sí, entonces es, es self-study. Uh, entonces, uh, para uh, completar, si los estudiantes tienen alguna duda o algún, alguna dificultad de completar las tareas en, en, en, en esta plataforma, tenemos un timetable cuando los profesores estarán en la escuela uh, para dar todo el soporte a los estudiantes que puedan, uh, en, uh, que puedan uh, completar esas tareas online. sí. Entonces, esos son programas uh, de VET. Uh, ¿quién, ¿Quién son los estudiantes que pueden hacer uh, uh, estos programas VET? Entonces, tienes que tener un mínimo de 18 años de edad, uh, tener terminado, uh, pelo menos, el colegio, y tener un nivel de inglés uh, mínimo, upper intermedio para hacer certificado 4 diploma y un, y un nivel avanzado para advanced diploma, ¿sí? Uh, Estas son, son, estos son uh, certificaciones dependientes. Entonces, para ser uh, para certificado 4, tienes que tener, uh, perdón, para hacer advance de diplomas tienes que, diploma, ten que tener diploma, consecuentemente, tienes que tener certificado 4. Sí. Uh, acá uh, uh, quiero hablar un poquito de nuestro programa, diploma of social media marketing. Sí. Hoy, este es el único programa en, nuestra, en nuestro portafolio que uh, un internship, o como dicen en español, una práctica, es parte de este programa. Entonces, en el término 5 y en el término 6, nosotros, de escuela, vamos a colocar a los estudiantes en una empresa australiana para hacer un. Una, una práctica de 20 horas semanales por 12 semanas donde irán a desarrollar su su portafolio y acá nosotros no, no podemos prometer pero que haz una porque hay una posibilidad de conseguir un sponsor sí porque estás uh, trabajando en una empresa australiana y nosotros tuvimos uh, estudiantes uh, que que consiguieron un sponsor Uh, al término de este programa. Pero, como, ha, como he dicho, no podemos prometer, pero que es una gran posibilidad, ¿sí? Uh, creo que uh, esto es lo que podemos hablar superficialmente de de nuestros programas y, y ahora creo que que nosotros podemos abrir po, para preguntas o algunas dudas o si sí. tienen que, que, que, que, que plano un poquito más detallado alguna cosa estoy ahí. Sí, Diego, mira, aquí pues tenemos varias preguntas, yo algunas las he estado ya respondiendo mientras ibas eh, hablando un poco pero si quieres para que tú también nos expliques La, una pregunta que nos hacían era el tema de los niveles si un estudiante cuando llegue a su primer día de clase de idiomas de, de centrado básicamente en inglés eh, cómo se medía el nivel si era por edad si era por el nivel de inglés que tenga entonces pues si quieres explícanos un poco a, a todos sí claro entonces uh, primero nosotros tenemos una división por edad entonces uh, nuestros programas es para estudiantes a partir de 16 años sí muy bien uh, Uh, tenemos programas para niños uh, con menos de 17 años, pero que los programas que, que, que, que he hablado acá son para, para estudiantes desde 17 años. ¿Listo? Entonces, en, en, en el primero día de clase, nosotros también uh, analizamos el, el nivel de cada estudiante. ¿sí? Entonces, en su primero día de clase, uh, nosotros vamos a hacer un teste de nivelamiento. Entonces, Uh, en primer día uh, se hace un test de nivelamiento y a partir de allá nosotros alocamos a los estudiantes en una clase uh, de acuerdo con su nivel de, de, de, de, de, de inglés. Perfecto, Diego. Mira, otra pregunta que nos hacen acá: eh, Daniela nos pregunta si se puede trabajar medio tiempo mientras esté haciendo un curso BET. Sí. Sí. Uh, en, en Australia, lo que se pasa es para estudiantes, uh, vis visados, de, visados de estudiantes, se, se tiene una permisión, permisión de estudiar 20 horas semanales, P perdón, de trabajar 20 horas semanales. Eh, y que es necesario para aplicar un visado de estudiante, estudiar al mínimo un programa de 20 horas semanales por más de 14, 16 semanas. ¿Listo? Entonces si estás, si estás uh, matriculado, uh, si haces una, una aplicación para un, un programa de 20 horas semanales mínimo por más de 14 semanas, vamos a decir, tienes que aplicar un visado de, de estudiante y este visado eh, le da posibilidad de, de trabajar 20 horas semanales en Australia. Sí, mira, yo, yo también te complemento un poco, eh, la idea del gobierno de Australia básicamente es que el estudiante haga un curso de mínimo 20 horas a la semana, por eso todos los programas los encuentran con una duración mínima de, de, de 20 horas a la semana y el otro medio tiempo pueden trabajar, inclusive esa es la razón también por la, por la que en vacaciones se puede trabajar a tiempo completo, porque en teoría pues no estarías estudiando, aplica igual para cursos de inglés, y cursos vocacionales, que eran los otros que nos estaba mostrando Diogo. Porque en este caso lo que nos da la posibilidad de trabajar es la, la, la visa de estudiante. ¿Listo? Entonces, esa pregunta es súper importante. Y bueno, digamos que ahí ya, ya quedó un poco más claro. Aquí yo tenía otra pregunta. So, so, so, so, un, un minuto. Es una, es una diferencia para los programas de inglés, de lenguas y para los programas. ¿ver? Los dos tienen 20 horas semanales de carga horaria pero que los programas de inglés, eh, nosotros, o eh, es, es por causa de la migración, tenemos que uh, tener una presencia, un nivel, una, una cantidad mínima de presencia. Entonces, tiene que tener 80% de presencia en la clase. Los cursos vocacionales, no, los cursos vocacionales se va un día por la semana en la escuela y los otros es online, como he dicho. Pero que acá no tenemos presencia en, en los programas VET, no tenemos presencia, pero que tenemos que a, a, a analizar el resultado. Entonces, como he dicho, terán algunas tareas online que tienen que completar. Entonces, si no completas, no se atingen los, los, los, los, los resultados, entonces puede haber un problema. Pero que eh, la diferencia es que los programas VET los estudiantes tienen una flexibilidad mayor en, en, en su tiempo porque tienes apenas un día uh, obligatoriamente para ir a la escuela entonces tienen más tiempo la, la, uh, para programar para trabajar etcétera sí perfecto ben, Diego, acá tengo una pregunta desde cada cuánto se avanza de nivel ¿Listo? en, el, en los cursos de idiomas cada cuántas semanas se pasa al, al siguiente nivel muy buena pregunta. Uh, nos, nuestro académico uh, dice que en media, uh, nuestros estudiantes uh, mudan de, de, de, de, de, de nivel de inglés a, hasta 12 semanas, pero que nuestra escuela hasta 5 o 6 o hasta semanas nosotros hacemos un, un examen general en, en toda la escuela, de, un examen de, de nivel de inglés general en la escuela. Entonces, depende mucho de cada estudiante. Entonces, si tienen facilidades para, para aprender, uh, entonces creo que se puede cambiar de, de, de nivel de inglés uh, antes de dos semanas. Y algunos estudiantes un poquito más, pero que la media... La media son 12 semanas. Acá claro, al no, final depende no, no. De, de, del estudiante, ¿no? Del proceso de aprendizaje del estudiante. Eh, esto también es súper válido porque hay estudiantes que nos dicen, ¿no? Si, si aprendemos más rápido, ¿podemos avanzar más? Y la respuesta claramente es sí se puede, ¿listo? O sea, depende netamente de, de cada uno. Hay, hay personas que van eh, súper concentrados a aprender el inglés como objetivo principal y por lo general esos son los que pueden avanzar más rápido y llegar más fácilmente al nivel esperado. Entonces, eh, esa, digamos que esa pregunta pues bastante, bastante eh, importante. Nos preguntan mucho por precios. Todas las personas que quieran ver precios, si quieren, eh, nos pueden escribir directamente a, a, a YouTube Project para que nosotros podamos hacer presupuestos. También preguntan bastante acerca de los perfiles. Eh, ah, bueno, esto es importante. Hay, hay, hay preguntas eh, de, de si para estudiar inglés o estudiar un curso vocacional eh, es necesario estar graduado, tener un título profesional. Eso al final depende, sobre todo para el tema de inglés, depende más que nada del perfil que tenga el estudiante. Por eso la importancia de recibir una asesoría y saber si tú tienes un perfil adecuado, genuino. Para no tener inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista de la visa, que es el primer filtro que se tiene que cumplir pues, para, para llegar a, a Australia. Entonces, eso digamos que es súper importante. Nosotros pues claramente los podemos eh, asesorar en todo lo que puedan requerir. ¿vale? Eh, por acá, bueno, acá nos hacen otras, otras eh, preguntas en cuanto a actividades que tiene la escuela. Qué actividades también hay para los estudiantes aparte, pues de, de temas académicos, no, aparte de, de, de refuerzos de inglés, de, de, de cursos vocacionales, ¿qué otras actividades se pueden hacer con con International House en Australia? Sí, uh, nuestras escuelas sí ofrecemos uh, como lo que llamamos de uh, social activities, entonces uh, cada semana. Cada semana se cambia, depende del día. Uh, entonces, tiene una, una, una prancheta. Uh, no sé cómo se habla en español. Un, un, un, un, un, Como un calendario de actividades. Un calendario de actividades cada día de, de, de lunes a viernes. Entonces, los estudiantes pueden uh, ver el calendario uh, el lunes eh, eh, sin inscribir para cualquiera participar. Entonces, digamos, uh, uh, lunes tenemos un, un paseo uh, en periodo de la tarde en la playa, en Sydney por ejemplo, en la playa, en la playa de Bondi. Entonces, se puede inscribir, eh, eh, eh, creo que a la, la, las dos de la tarde todo el mundo se encuentra eh, eh, eh, eh, vamos. Entonces, tenemos diferentes actividades de integración. Entonces, son los estudiantes de toda la escuela, no solamente de una clase o de una... Uh, o de un nivel que son de toda la escuela, eh, eh, eh, eh, hacen uh, estas actividades uh, juntos. Sí. Entonces, también aprendemos uh, estas actividades. Mira, aquí Belinda nos hace una pregunta respecto al nivel de inglés. Una persona que ya tenga un nivel alto, eh, ¿si ¿sí puede acceder directamente a un curso vocacional o debe tomar un curso de inglés? Con, con International House y cómo de, puede demostrar también ese, ese inglés para el ingreso a, a los programas? Uh, bueno, uh, Si tienes un inglés avanzado, entonces, como he dicho, uh, el requerimiento para uh, uh, de nivel de inglés para in in empezar un programa VET es upper intermedio. Entonces este upper intermedio o más se puede empezar directo. Uh, eh, la decisión de hacer un poco de inglés antes uh, eh, es, es depende de cada estudiante algunos estudiantes uh, en su en su aplicación uh, mismo teniendo uh, teniendo un nivel de inglés uh, suficiente para empezar ver procuran como cuatro semanas de, de, de inglés antes solo para pegar el, el, el uh, uh, uh, no sé cómo hablo para para se, se, se, se quedar acostumbrado con, con, con hablar y escuchar, entonces se empiezan con cuatro semanas de inglés y después van bueno, a ver, pero que no es necesario. Si tienes y quieres directo para ver, se puede. Uh, ¿Cómo hacemos para uh, saber el nivel de inglés? Entonces, a través de, de las certificaciones uh, registradas como Cambridge, IELTS el o si no tienes una certificación para comprobar nosotros tenemos un link donde los estudiantes pueden hacer uh, el, este test de nivelamiento entonces uh, hacemos podemos enviar a YouTube Project uh, que quieran a pasar a, usted, a ustedes entonces en un test vamos, vamos, vamos a practicar los cuatro skills entonces vamos a practicar uh, la escrita, la lectura, uh, la, uh, hablar y e, e escuchar. Entonces, uh, sí. de, de, de, de, de este teste, uh, nosotros uh, podemos entender o comprender cuánto tienes de inglés. Pero que es muy importante, uh, no es permitido, uh, como se dice en español, chit y sí. some friend o Google ah okay sí como tener ayudas externas sí porque eh, copia, como, pues. sí, como porque como he dicho antes en su primer día de clase en Australia iremos a hacer el test nuevamente entonces se he uh, se si si, si, si, si utilizado una ayuda de de Google una ayuda externa uh, en australia en un terón entonces los resultados serán diferentes entonces sí, ser... eso es súper importante eh, siempre hacer el test lo más sincero posible para no tener inconvenientes porque igual en el primer día de escuela lo van a tener que repetir y pues ahí sí ya no no van a poder tener acceso a ningún tipo de, de ayuda igual las personas que tengan un nivel alto y lo puedan demostrar pues ingresan eh, hay personas incluso que teniendo el nivel alto prefieren reforzar con algunas semanas de inglés. También es completamente válido. Como les digo anteriormente, lo importante es eh, asesorarse, ¿no? A través de YouTube Project nosotros les podemos decir qué caminos podemos tomar y cómo se pueden tomar. Todas esas preguntas relacionadas a los certificados, los prerequisitos para ingresar a determinados certificados, que he visto muchas preguntas, tenemos más de 30 preguntas, entonces hay muchas relacionadas a los requisitos, eh, relacionados a los costos, relacionados incluso a los perfiles eh, puntuales de un estudiante para saber si puede viajar a Australia. Todo eso lo podemos manejar directamente desde YouTube Project eh, y validar eh, esas opciones y darles los precios y, y, y darles las tarifas, el, el nivel de inglés y bueno, en general todo lo que puedan necesitar. Ya se nos acabó un poco el tiempo, invito pues a todas las personas a que se conecten a la siguiente charla y eh, que también contacten directamente con YouTube Project para que ojalá eh, puedan realizar un trámite educativo con International House, que es una excelente opción en Australia, sobre todo con muchas sedes y con muchos programas académicos, ya sea inglés, cursos de negocios, cursos de liderazgo, eh, cursos para ser profesores, bueno, en general todas las opciones que puede tener la escuela, eh, digamos que está completamente abierta, entonces todos súper invitados. Diogo, muchísimas gracias, muy clara la información. Y bueno, esperamos eh, tener muchísimos más estudiantes en Australia próximamente, ¿no? Muy bien. Antes, solo antes de, de, de, de, de, de, de, de dar la charla, uh, es muy importante todavía que se quiera hacer un programa FED, pero que no tienes al nivel inglés uh, uh, aún. Se, uh, se puede hacer una paqueta. Entonces, por ejemplo, claro. yo que hacer una VET, un, un programa VET. Entonces, uh, vamos a hacer el test de nivelamento si no tenemos el programa, no tenemos el nivel de inglés uh, necesario. Entonces, nosotros iremos, iremos uh, a entender, comprender cuánto de inglés es necesario. Uh, entonces, se puede hacer una paqueta también. Entonces, uh, uh, no, no, no hay problema. Claro, curso de inglés más curso vocacional, teniendo una duración extensa de visa y al final va a ser un ahorro a largo plazo, ¿no? A diferencia de hacerlo por partes de primero inglés, después curso vocacional, que puede salir un poco más, más costoso, sobre todo por temas de tramitación de visa y renovaciones y demás. Eso también es completamente válido. ¿Listo? Muchísimas gracias, Diogo, y todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Los esperamos para darles toda la información y pues que asistan a la, a la siguiente charla. Feliz tarde a todos. Pues gracias a todos. Eh, nosotros esperamos eh, en Australia, International House. Claro gracias, que sí. Gracias por su.